Hola amigos de Youtube espero que estén bien aquí, les traigo el segundo capítulo de Goku traicionado y caía en Boku no Hero Academia las imágenes que se utilizaran en este fanfic no son de mi propiedad créditos a sus respectivos creadores. Goku llegaría al mundo de Goku no Hero Academia y se sorprendería por hacer tal hazaña y empezaría a reír pero se dio cuenta de que mucha gente lo estaban viendo y escuchó una voz que provenía de Olmigad que diría, ¿Quién eres acaso eres un villano? Goku no diría nada empezando a bajar hacia la arena de combate nota Goku llegaría al mundo de Goku no Hero Academia cuando iba a empezar el combate de Bakugo y Uraraka fin de nota. Cuando Goku tocó la arena de combate y observaría que había bastante gente alrededor, Bakugo miraría esto con ira y diría quien eres si eres un villano te aplastaré fácilmente. Goku se quedaría en silencio cosa que enojaría a Bakugo e iría a atacarlo sin pensarlo todos los espectadores quedarían asustados por lo que estaba pasando allí abajo. Volviendo donde estaba nuestro Saiyan favorito Bakugo lanzaría un potente ataque Goku vería eso y no haría nada ya que sabía que ese ataque no le haría nada mientras en la mente de Bakugo diría jajaja ja, ja, lo derrote fácilmente pero sintió algo en el pecho lo que saldría de sus pensamientos y vería una mano del Saiyajin y lanzaría una ráfaga de viento hacia el rubio lo que mandaría volando hacia las gradas. Todos quedarían asombrados y enojados por haber atacado a un estudiante, olmir viendo esto decidiría atacar al Saiyajin lo que Goku se daría cuenta de eso y recibiría el ataque provocando que Goku diera unos pasos para atrás y sonreiría y diría. Eres fuerte pero te faltará mucho más para lograrme herir. Olmig quedaría impactado debido a que aguanto un golpe de One For all al 100% Goku sonreiría y diría me gustaría pelear contigo otro día mientras se iba diría no soy un villano. Mi nombre es Son Goku soy un Saiyajin criado en la tierra y que fue traicionado por sus amigos diciendo eso se iría poco a poco pero antes de irse sería rodeado por todos los héroes menos Olmig los héroes dirían quédate quieto. Cosa que no haría caso y antes de que atacaran a Goku olmir diría. Deténganse cosa que sorprendería a todos. Los héroes dirían que te pasa el ataco a un estudiante cosa que Goku respondería él me ataco primero y yo solo le di su merecido. Todos quedarían viendo mal a Goku el Saiyajin miraría nuevamente alrededor y preguntaría por qué hay demasiada gente. olmir respondería es un festival deportivo porque. qué... Goku respondería oh esto es interesante. Goku en sus pensamientos esto me trae muchos recuerdos poniéndose un poco mal saliento de sus pensamientos y diría me gustaría ver este festival lo que sorprendería a todos, los héroes dirían con qué fin quieres verlo Goku respondería es que me trajo recuerdos de hace mucho tiempo, todos dirían que Goku diría no jare solo quiero observar y no jare nada mientras ustedes no hagan nada ante mí. Eso último diría pero con una mirada fría y sin sentimientos los héroes viendo esto no dirían nada, Olmig diría está bien acompáñame y Olmig diría a todos los espectadores que todo está bien porque él está aquí, así calmando a todos y continuando con festival deportivo. Olmig y Goku se irían a unas gradas para seguir observando. La pelea de Bakugo y Uraraka sería normal como ganadora el rubio. Llegaría el combate a Midoriya contra Todoroki una vez empezado el combate, Goku miraría el combate de estos dos y diría estos chicos tienen un poder increíble, sorprendiendo a y diría pero el del pelo verde no sabe utilizarlo bien y lo está usando inconscientemente varios que escucharon eso asentirían diciendo que ese chico se está lastimando demasiado una vez que terminara todas las peleas Goku empezaría a salir pero la policía diría alto y le dijeron que necesitamos hacerles unas preguntas pero Goku les vería y se marcharía del lugar pero alguien le detuvo era Endeavor y le dijo es mejor que te quedes quieto villano Goku diría más vale que quites tu sucia mano de mí y ya les dije que no soy un villano Endeavor se empezaría a reír diciendo como si te creería empezando a reírse fuerte Goku quitaría la mano de Endeavor de forma brusca y se empezaría a marchar Endeavor vio eso y enojando se lanzaría un ataque Goku sintió eso y esquivaría el ataque enojando a Goku Endeavor vio eso y diría tú no eres nada ante mí. Goku respondería en serio crees eso Endeavor enojado lanzaría otro ataque hacia el Saiyan Goku quedaría parado todos Pensando Ron que había matado al sujeto Endeavor reiría orgullosamente pero unas palabras le sacaron de sus pensamientos. Era nuestro Saiyajin que no estaba herido en Deabor. Se impresionó de eso y Goku diría, bueno, ahora es mi turno. En Deabor escucho eso, decidiría atacar otra vez, lanzando otro ataque Goku se movería a una velocidad imaginable, que nadie vería Goku estando cerca de Endeabor diría. Un ataque tan mediocre no me hará nada dándole un golpe en el estómago mandándole a las paredes que se romperían con el impacto el dolor fue tan fuerte que dejaría inconsciente al instante todos quedaron sorprendidos por lo sucedido debido a eso todos quedaron impactados ya que derrotó al segundo héroe más fuerte Goku diría discúlpenme por eso pero no tuve opción Olmig diría cómo hiciste eso Goku respondería solo te diré que entrene desde muy chico Goku estaba por irse pero como es costumbre la barriga de él empezó a sonar ya que no comió nada debido a que ha pasado bastantes cosas para él entonces Olmig al escuchar la barriga del Saiyajin invitaría a comer cosa que Goku no rechazaría y acompañaría a Olmig una vez que Goku estuviera comiendo como es costumbre pero para Olmig era demasiado y para romper el silencio olmig diría me impresionó la fuerza que tienes y la velocidad como lo conseguiste lo que repetiría nuevamente diciendo entrenado desde muy pequeño y aparte me ha gustado pelear con sujetos fuertes olmig quedaría impactado pero pregunto cómo pudiste salir de este portal lo que no diría nada y diciendo no te puedo contar lo que agacharía la cabeza Olmig se daría cuenta de eso y se disculpó y le contaría lo sucedido de la USJ cosa que Goku entendería Goku daría las gracias pero se daría cuenta que el cuerpo de Olmig estaba saliendo un vapor Goku diría estás bien Olmig diría. Si no hay problema pero se destransformaría Goku impresionado por eso y dentro del humo saldría un esqueleto era Olmig Goku se sorprendería de eso y Olmig diría perdón joven pero no le diga esto a nadie dijo Olmig Goku diría está bien Goku le preguntaría por la razón de esa forma y Olmig le explicaría todo Goku y pasando un tiempo el Saiyajin entendería y diría espera tengo algo que va a hacerte bien Olmig confundido diría que haces ¿Qué buscas? Y Goku diría lo encontré y sacaría una semilla del ermitaño y le daría a Olmiget el Saiyan diría comételo pero Olmiget con dudas diría porque y Goku le explicaría y Olmiget entendiendo pero diría parece una semilla normal pero lo comería y sintió que su cuerpo estaba recuperándose y Olmiget asombrado diría esto es impresionante. Muchas gracias diría Olmig y Goku diría te devuelvo el favor por haberme invitado a comer y le daría otra semilla del ermitaño para otra ocasión. Goku diría bueno yo me voy y Olmig diría a dónde te vas, tienes un lugar donde quedarte. Nota Goku le diría que venía de lejos nada más fin de nota. Lo que el Saiyan diría no sé pero quiero conocer más de esta ciudad. Olmi diría si no tienes dónde quedarte solo, búscame ya que lo que hiciste por mí no tiene comparación, me puedes encontrar en la academia de la UA. Ocurriría Goku diría, está bien, muchas gracias por la comida marchándose del lugar. Fin del capítulo 2. Avance del tercer capítulo. Estos tipos son fuertes que rayos son estas cosas. Esperen quién hizo eso. Miren, alguien está caminado por allí, pero quién es? Fin del avance chicos les agradezco por su apoyo y les estaré trayendo el tercer capítulo de Goku traicionado y caía en Boku no Hero Academia espero que me apoyes con un like y una suscripción para traer más teorías y si tienen opiniones me escriben en los comentarios bueno mucha